Los fletes de China a Estados Unidos en barco llevando productos. En el 2020, mover un flete de China a los Estados Unidos costaba 4 mil... Mírenlo aquí. Men, vamos, vamos a ponerlo. 4 mil... 469 dólares. Mírenlo ahí. Un año después cuestan 20.615 dólares, el precio se cuadruplicó y un poco más, oiganlo bien, se lo estoy enseñando ahí, entonces a este fenómeno se le ha dominado crisis de los contenedores, que no es más que una escasez de espacio para transportar los productos de Asia a occidente, a esta falta de contenedores se sume el atasco que existe en los mayores puertos internacionales y el cierre temporal de algunas terminales marítimas como medidas que buscan enfrentar la pandemia. Hay quienes dicen, economistas, que eh, los países han comenzado un crecimiento y una recuperación más rápido, oigan esto, más rápido, de lo que ellos pensaban y entonces ha, ha crecido la demanda pero no así la oferta y por eso hay más demanda que oferta porque a los países comenzar un estado de recuperación económica cuando hay mayor, eso, eso es un, un, un principio del sistema capitalista que dice que cuando hay mayor demanda que oferta las cosas tienden a encarecerse. Cuando hay mayor oferta que demanda, es decir, usted tiene mucho plátano y poco demandante de plátano, el plátano tiende a reducirse de precio. Pero cuando usted tiene poco plátano y muchos compradores de plátano, el plátano sube. Es un principio capitalista. Entonces, ellos atribuyen que no se pensaba ni se prepararon para la recuperación que se ve en el mundo. Y entonces eso ha hecho que el, el carbón, el gas, el petróleo, los fletes, todo eso ha subido porque los países están consumiendo más y exigiendo más. Y los productores no alcanzan para satisfacer esa demanda. Pero miren, por ejemplo, eh, en la tarde de hoy, en base a ese, a, ese, a, a, a ese informe de los organismos internacionales, ¿qué dice el editorial de hoy del periódico El Nacional, eh, un poco preocupado por lo que pueda pasar ya acercándose a la fecha de la Navidad, miren, miren esta preocupación del de periódico El Nacional respecto a eso, que yo creo que es bastante válida, porque carestía y escasez, Mírenlo aquí, carestía y escasez, que va en la misma línea del informe que le acabo de leer. Dice aquí, diversos factores internos y externos provocarían escasez y carestía de materias primas y bienes terminados durante los meses finales de este año y en el primer trimestre del 2022. Entre lo que resalta mercancía de Navidad, oigan esto, atención, préstenle atención a esto, mercancía de Navidad que aún no salen de puerto asiático y que difícilmente lleguen a tiempo a la República Dominicana. Ustedes están escuchando. Impactada por el incremento de precios del petróleo, oigan esto, impactada por el incremento de precios del petróleo, gas natural, carbón mineral, maíz, trigo, sorga. La economía dominicana se ubica entre la de mayor tasa de variación interanual del índice de precios al consumidor de la región, según un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Aunque CEPAL refiere que el IPC al mes de junio se ubicó en 9.3, en comparación con el 2020, un informe del Banco Central lo sitúa en en 5.88 durante el periodo de enero-septiembre de 2021, además, además de mantener vigente su pronóstico de inflación en la meta de 5% más o menos a un 1%. Separa atribuye esa dinámica inflacionaria a choque transitorio de origen externo relacionado con el aumento de precios internacionales de insumos alimenticios y otras materias primas, pero el gobierno... Y sector productivo deberían también enfocar sus viniculares hacia otros factores y hacia otro efecto derivado del comportamiento de las economías de Estados Unidos y China. En efecto, el FMI recortó su proyección de crecimiento de la economía estadounidense, que antes decía que era 7%, ahora va a 6%. 6 y de China en 0.1% para situarse en 8%, pero advirtió que las persistentes interrupciones en la cadena de suministro anularían las perspectivas de reducción de la inflación global. La mercancía de Navidad, oigan esto, la mercancía de Navidad destinadas a República Dominicana aún no ha salido de los puertos de Asia, por lo que difícilmente lleguen a tiempo, porque el acarreo del transporte oscila entre 30 y 45 días. Borraca de escasez y carestía se avisoran en el horizonte. Dice el periódico El Nacional. Más el otro informe que le dije. Entonces, es lo que yo digo, eh, eh, en los sectores del gobierno, conociendo esa debilidad y conociendo también esas escaseces y esa carestía, tampoco se han preparado como hizo el caso de China, que dice a sus ciudadanos, almacenen comida, claro, y que tenga, porque un infeliz que se levante con las dos manos, ¿qué va a almacenar? Si apenas está buscando el día a día, cómo comer en el día de hoy para poder comer mañana.